Hoy vamos a abordar un tema específico y puntual con Mike que es la rabia. ¿Por qué es tan importante prevenirla? ¿Por qué es tan importante la vacuna? ¿Puede ser solamente peligrosa para el animal que tiene esta enfermedad? ¿O también claro. para las personas que conviven con él? Buenísimo todas esas aclaraciones. <risa> bueno, primero quería eh, explicar por qué era tan importante el tema de la prevención uh -huh. y que la gente entienda cómo es la transmisión. ¿sí? Sí. Sí. Eh, la rabia es un virus, uh -huh. eh, los virus no tienen cura. ¿Sí? Bien. Y tiene como diferentes eh, portadores. Algunos portadores que se afectan y otros portadores que no se afectan. Uh -huh. ¿sí? Entonces tenemos dentro de esos eh, portadores dentro del, del medio ambiente que no sufren uh -huh. la rabia, sino que la transmiten, ah. como son los murciélagos, ah, en el caso. ¿sí? Por eso es que el gobierno está haciendo tanta hincapié en el que si uno encuentra un murciélago tiene que llamar al gobierno para que lo examinen, para que hagan análisis, a ver si ese, ese animal contra, contrajo la rabia o tiene rabia o no. Sí, ¿sí? Bien. Después, otros otros individuos dentro del medio ambiente que no, no la padecen y a nosotros que no las contagian y tenemos eh, la enfermedad, ¿sí? Uh -huh. eh, por ejemplo, el murciélago muerde al perro, el perro se contagia de rabia y en un periodo de tiempo eh, altera su comportamiento y entonces... Eh, Predispone a los ataques y entonces llega al ser humano y en el ser claro. humano puede generar la muerte. Y, y, ¿Sí? y, y de esta manera es como más se contagian las mascotas de rabia, tipo, ¿a raíz de los murciélagos? En la Argentina sí. Cada Mira. país y cada continente tiene como un reservorio diferente. Por ejemplo, sí. en Estados Unidos, con el tema de los mapaches, claro. que son una, una plaga bastante claro. importante y que atacan a los seres humanos y atacan sí. a los perros, es, es como el, el de mayor transmisión. Acá en la Argentina nosotros tenemos a los murciélagos, que acá en Mendoza puntualmente no tenemos tanta problemática, pero en el norte del país. Sí. Y en Buenos Aires principalmente sí, que son donde se han aislado los casos. ¿sí? ¿Es a través de la mordida del murciélago puntualmente? o ¿Qué sé yo? ¿Un excremento? ¿Algo que, que pueda haber algún fluido. tocado el perro? Muy buena la pregunta. En realidad es por la saliva, por la saliva. ¿sí? Ah, okay, o bien. sea, tiene que ser mordida mm. por ese animal o, por ejemplo, una lamida dentro de una herida que esté abierta o una mucosa que esté lastimada. ¿sí? Claro. Bien. El, el contacto, cuando, cuando se produce el contacto, eh, el animal afectado muerde eh, sí. y Inyecta la saliva, eso entra en contacto con los uh -huh. nervios, en los nervios van hasta el cerebro, genera las alteraciones en el cerebro, después uh -huh. vuelve a las glándulas salivales, entonces ahí wow. eh, se reproduce y se elimina. Muy interesante. Exactamente. ¿Y esto es muy frecuente, la rabia? Digo, ¿por qué? Apenas tenemos nuestro perro, cachorrito, tenés que vacunarlo, esto, esto y esto, y no te olvides de la vacuna de la rabia. En, en la Argentina muchas enfermedades fueron eh, consideradas, la Argentina libre de tal enfermedad por Ajá. la vacunación que habíamos realizado. ¿sí? Hay países, como por ejemplo es muy importante el tema de la rabia, y genera muchas muertes que son en el África, Ajá. en el cual no se tiene un control de los animales claro. y no se produce la vacunación. Ajá. En Sudamérica durante muchísimo tiempo la vacunación de la rabia al ser obligatoria mantuvo a la Argentina con el estatus que se llama libre de rabia. Ah bueno, bien. ¿sí? Lo hemos perdido, ¿sí? eh, no hay muchísimos casos pero están los casos, entonces por eso es que se están haciendo tantas campañas de vacunación para poder volver a esa situación, Bien. que era más o menos similar, no sé si acuerdan de la aftosa en la vaca, sí. eh, la Argentina es un país libre de aftosa con vacunación, ¿sí? no estamos libres de vacunación, entonces claro. es la uh -huh. manera en la cual tenemos de mantenernos sanos. ¿Sí? Uh -huh. entonces por eso es tan importante que cuando vamos con el cachorro nuevo eh, realizar la vacunación una vez que te completemos el, pl el programa que es de la sextuple uh -huh. ¿sí? eh, y a partir de los tres meses es cuando se puede colocar la rabia Bien. ¿Sí? Eh, cuando nos muerde un perro por ejemplo, más allá de lo obvio que es la espuma, lo que conocemos como espuma en la boca ¿Qué otro síntoma? Tenemos que estar alertas para saber si el perro tiene o no tiene rabia llegado el caso que no sea nuestro perro, no sabemos si tiene la vacunación. En realidad el, el síntoma ese de la ra, de la espuma en la boca es como lo último que genera Ajá. el perro ¿sí? mm. uno tiene que estar atento a cambios de comportamiento uh -huh. o sea, si vos conoces al perro eh, primero tiene que haber tenido una mordida o una lastimadura, ¿sí? Uh -huh. Eso no es que el, el vampiro el, perdón, el murciélago <risa> lo muerde y, y de repente tenés rabia con la sintomatología, uh -huh. pasa un tiempo para empezar a, a tener los cambios. Entonces hay que una herida en el cuerpo del perro en alguna parte? O una mordida de otro perro Ajá. o alguna herida en el cuerpo por presencia de murciélagos. Bien. Después, en el tiempo, empiezan los cambios de comportamiento. Y uh -huh. esos cambios de comportamiento son eh, en, en los animales salvajes, como por ejemplo el zorro, que también tenemos problemática con los zorros, es que de repente se hacen muy amigables y en el caso de los perros nuestros es que se empiezan a eh, retraer o empiezan a cambiar, están muy eh, reticentes Marvitaño. al contacto. Exactamente. Uh -huh. Sí, entonces esos son los dos cambios que hay que... El primer, uh -huh. eh, Alteración. Mucha salivación. Todavía no. Después Todavía de bien. eso, pasamos a lo que se llama una parálisis ascendente, ah. en la cual empieza de los miembros posteriores hacia adelante. Mm. Entonces, ahí vos podés ver que tu perro está medio coordinado, que no tiene mucha fuerza en las patas, Ajá. y una, así como de repente, entonces te tiene que llamar la atención. Pueden sí. ser un millón de enfermedades, pero eh, es una de las diferenciales. Y cuando sigue avanzando la enfermedad, y es cuando empiezan con el exceso de la salivación, bien. con, con la, la, la, el, el, el, el instinto de atacar, Ajá. que no es normal en un animal. Claro. sí. Sin dudas Todo esto no lo podemos saber De un perro de la calle uh -huh. Obviamente Entonces lo que hay que hacer Es si un perro de la calle Nos muerde eh, Tratar de identificar ese perro Primero Tener presente a dónde fue Para después poder encontrar Ese perro A Bien. ver si tenía rabia Perfecto. o no ¿sí? uh -huh. sí. Y por el otro lado eh, Inmediatamente Hay que hacer un lavado Muy profuso Con agua y jabón ¿sí? De Ajá. la herida Bien. Y acudir al primer hospital En el cual tengamos cercano Para Perfecto. avisar que tuvimos Bien. una mordida Sobre la prevención Ya sabemos Tenemos la vacuna Pero una vez que el animal Se enferma Tiene rabia ¿Se puede curar? ¿No hay vuelta atrás? ¿Lo puede llevar a la muerte? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Tanto para el ser humano como para los perros es mortal. Uf. Y para el ser humano si tenemos un suero antirrábico, pero eh, tenés que agarrarlo como a tiempo. Mm. ¿sí? Eh, ya cuando empiezan con los cuadros neurológicos, ya no hay vuelta atrás. Y en el perro, si se diagnostica en la rabia, tampoco hay vuelta atrás. Mm. El tema uh. es que... Muchas veces, cuando ya empiezan con la sintomatología de la rabia y mm. atacan, no hay tiempo para hacer el diagnóstico correcto. Entonces, Ajá. normalmente el perro se termina eutanasiando mm. y después se hace un diagnóstico post-mortem de si tenía rabia o no. Que esto mm. le va a servir a la persona a la cual mordió. Claro. Que importante saber. entonces la vacuna, ¿no? Sí, porque si no hay vuelta atrás y puede terminar desencadenar una situación tan grave, hay que estar atentos con eso. Exactamente. Principalmente en los niños, que es donde más rápido progresa, Ajá. y en los adultos y también que tienen más el riesgo del perro que a veces los muerde porque salen al parque, porque que salen a la claro. plaza porque andan por la vereda, sí. eh, o molestaron un perro o lo que sea. Uh -huh. Y en, el, en las personas adultas, eh, bueno, también es lo, igual de mortal, claro. pero tienen quizás una atención un poco más rápida. Uh -huh. Y es una aplicación, una sola dosis, se renueva cada cuánto para bueno. saber cómo cuidar a nuestras mascotas y cuidar a la familia Te en definitiva. Primero, saber que la vacunación antirrábica es obligatoria. Sí, ¿sí? Ya no es si uno quiere hacerlo o no quiere uh -huh. hacerlo, es obligatoria porque si tu perro sin la vacunación muerde otro perro, podés sufrir obviamente cargos legales y responsabilidad legal vos. Uh -huh. ¿sí? Si tu perro llega a morder a un perro y vos tenés el certificado antirrábico, no es que está bueno, pero por lo menos ya sabemos que ese perro no tiene rabia. Claro. ¿sí? Esa vacunación empieza a partir de los tres meses y se repite todos los años una vez al año. Bien. Se entrega un certificado validado por el Senasa y ese certificado tiene una validez de un año. Bien. ¿sí? Entonces con eso nosotros podemos eh, saber si ese perro está por lo menos protegido. Perfecto, excelente la información, nos claro. hemos sacado muchísimas dudas que por ahí lo conocíamos muy por encima el tema, si el perro tiene rabia es malo. Claro, no, tal cual, como son... por ahí simplemente conocíamos la espuma, pero bueno tener en cuenta sus síntomas previos. Claro, saber que importante. eso es como ya terminal, digamos, claro, ya hay sea, un claro. montón de cosas es de... Es muy graves exactamente. Sin dudas. Gracias Maggie, un, un placer, como May. siempre. Ella la veía cantar y decía, por favor, no, no, me bonita. la quiero llevar a esa niña. Y además nos dijo que quiere ser veterinaria, May, así que sí. la puedes convocar de asistente ya, a veterinaria bombal. Estamos viendo en pantalla el Instagram por si quedó alguna duda, quieren enviar sus mensajitos. Gracias May, gracias, gracias, May. como gracias. siempre. A